Nuestro gran amigo Tony García está acá con nosotros, nos tiene muchas informaciones en el mundo deportivo. Buenos días, Tony. Buenos eh, días, Amado, Fulvio. Buenos días, Tony. Carolina. Tú andas muy hoy. ¿Cómo te va? Sócrates. Estaba bueno, gigante listos de hoy. Listo para entrar sí. a juego en el día de hoy. Sí. Señores, no, en el día de hoy es el partido... Benéfico con Del patronato contra el cáncer que va a escenificarse aquí en el estado. Hay que apoyarlo, hay que apoyarlo eso. A las 5 sí, de la tarde, sí, señor. ¿Cuál, no ¿Cuál es el costo de la entrada? 100 pesos. 100 pesos. 100 pesos. Sí, sí. Señores, hay que ir a apoyar, apoyar el equipo gigante no reunir, por, a, por una buena causa. Y a sentarse Son... en Paco por primera vez por 100 pesos. Exacto, también es verdad. <risa> eso eso es <risa> no ahí abajito, ah, ahí. No ahí abajito. Y te vamos a ir, a tomar un par de fotos. Claro. Y después la subimos como TVT. Y Exacto. <risa> Está bueno. Bueno, mira, señores, ayer en la postemporada de Grandes Ligas, que sigue bastante interesante, el equipo de Tampa Bay pues evitó la barrida eh, del conjunto de Los Ángeles y los derrotó 10 vueltas por 3 en ese encuentro... Por 3. Sí, 10 a 3 en ese encuentro... Estoy, el estoy, dominicano... Dame un minuto, dame un minuto, dame un minuto. Sí. Quiere decir que tú... Con Leonel pendiente de hablar de la situación del país, tú estabas viendo juego, <risa> pero claro, <risa> pregunta, no claro. nada más. ¿Eso pero es claro, trabajo. pero claro, tú, ¿tú ves, bravo, No, pero yo no estoy bravo, no, yo no estoy pero bravo, va, mi hermano. Leonel no pendiente de hablar, tú no. estabas viendo los, los juegos. <risa> no, mi hermano, pero Oye, tú sabes me. que es lo que me compete a mí. Exacto. Ah, a ¿Eso es ese es su trabajo. Esa esa es otra cara de la moneda, de la juventud. Además. Que entiende la que la pelota. política es otra cosa y no señores, nos afecta ni, ni no a los señores. No, ahí. En ¿Tú sabes lo que va a pasar Tony con no, esto? No. Sigue, Tony. ¿Qué va, ¿Qué va a no? pasar, Tony? La pelota, que es el deporte rey de República Dominicana, va que empieza el día 12. ¿Lo va a unir? Eso es un bálsamo, señores. Ese es ah, el bálsamo ya. que va a pasarse no, aquí no, sobre las heridas no, de la gente no, que están eh, disgustados. Tony, <ríe> sigue, no te dejes acá de los tigres. Me están sacando del sí, tema. Sí, sí, sí. En el día de ayer, entonces el equipo de Tampa le puso un algoritmo al equipo de los dos. <ríe> sí. ah, le ah, metió un algoritmo. Ya no tiene, ya no lo estaba viendo. Ah, ah, perdón, a Houston sí, fue a Houston. No Acá no, no yo tenía la la el de algoritmo, el es, el es a Houston. Bien, no. 10 por 3. Ya no tiene Ese dominicano. No 3. No Ese dominicano. Parece que sí. Este dominicano, ¿dónde que tú trabajas? Willy Adames en Yo, en el Ministerio de Educación Ah, ok sigue, Educación sigue. física Ese estaba dentro de los... De los ministros que estaban responsables de zona sigue, no, sigue, no, no, no, sigue, no, sigue, no sigue, sigue, sigue, Tony, sigue, no. no hay problema, ya sabemos Ahí está el dominicano William Adames Que se fue de 3 tres en el día de ayer Con un cuadrangular en el sexto episodio Y entonces, Zach Grinky No pudo hacer el trabajo por el equipo de Houston Y permitió cuadrangulares de Kevin Kermeyer del coreano también Jit Choi y de Brett Lower, O sea que el equipo de Tampa ayer evitó la barrida y vuelve a tener un segundo aire para tratar de empatar la serie. Y el equipo de Houston, pues tratar de dejar esto eh, solamente hasta ahí. En otra información, San Luis forza a un quinto y decisivo partido. Este es el boricua Yadier Molina quien ayer conectó un elevado de sacrificio que fue el suficiente para dejar en el terreno. ¿Yadier Molina todavía está jugando? Al equipo de los bravos de Atlanta. Sí, señor. Está jugando todavía y mírelo ahí. Está en buenas condiciones físicas. Uno de los mejores brazos, eh, Yadier Molina. ¿Qué, qué, qué, pero pero, pero, pero que era... Dice que es uno de los mejores brazos. Todavía. No, pues de bueno, sí. Ah, pero robarle una base a no Yadier. Anda a ver. ver. <risa> Ahí <risa> está short todavía. Stop. Shortstop. No, es catcher. Ay, Cuando catcher. yo lo veía jugando no, en, en los setenta y pico, era Keche. No, y no, oye, dice Eddie que de los pero brazos. Hermano, a José, a pero a que me voy a recibir el es que hermano. Tres hermanos, una ah, de ajá. Hermanos, este es Yadier. Este es Yadier, el más jovencito. Sí, tiene sí. sí, cerca de 41 años ya. La victoria fue para Mills Micolas y la derrota fue para el colombiano Julio Terán. Este es Max Scherzer. Este señor, eh, ayer, pues Washington, eh, se mantiene vivo y va por un juego decisivo ahora también. Empata la serie 2 a 2, derrotando 6 por 1 a los Dodgers. Max Scherzer, eh, pues, lanzó 7 entradas, permitió 4 hits y propinó un total de 7 ponches para llevarse la victoria. Este hombre tiene una actitud tan positiva que le dijo al dirigente que él está listo para abrir el juego en Los Ángeles hoy si lo necesita, lanzando siete innings ayer y ya el juego decisivo es hoy en Los Ángeles está dispuesto a, la, a y lanzar. dijo eso es, a polvo, eso es tumba polvo eso <risa> es tumba polvo tumba polvo pero está dispuesto no hombre mentira hay otros eso es, que menos eso es mentira que eso, es dicen, eso es no, mentira yo tiré dos y eh, y eso es no mentira mal. eso es porque sabe que no lo van a poner quién va a arriesgar su brazo y su futuro y bueno, que por un juego y es fácil Kerchilin una vez lo hizo en una eh, y en lo pagó media y lo pagó con la famosa media sangrentada Under Franco en rueda de prensa antes de que éste se incorporara a las prácticas del equipo. Eh, este muchacho fue la primera selección del draft de ¿En el suerte de Lidón. No, no, no, este que está ahí deformado. Es ah, pero Wander yo sé que Wander Franco. Porque... Es el jugador que, que tiene ahora mismo el mejor ranqueo para eh, ser elegido. Por eso fue escogido de primero. Wander Franco. Vamos a ver qué dijo el gerente Juan Mercado brevemente. O qué dice el jugador? Vamos a escucharlo. ¿Para quién jugaba él? Eh? No, no, no, no hay nada que decir. Gracias por, por siempre venir siempre estar apoyando a uno, ¿sabes? No, tratamos de, de estar aquí, estamos aquí, me siento contando con el equipo también por darme esa gran oportunidad. Vamos con las preguntas entonces. Es bueno destacar que junto a nosotros, que no esté en la mesa principal, se encuentra el gerente del de, departamento de mercadeo, el señor Rafael Almanza, y se ha preferido quedarse... Eh, con ustedes ahí sentaditos y bueno, pues de inmediato, Jonathan Suárez con la primera Franco con, con la cotización principal prospecto de todo el béisbol en los Estados Unidos viene a jugar una posición específica o estará a la disposición donde el manager te pueda colocar? ¿Ves? donde el manager me pueda colocar, yo juego lo que sea yo vengo a hacer, ayudando un equipo yo hago lo que sea muy bien, también Mario Rodríguez y luego Luis buenas ¿Sí? tardes bueno, ahí, ahí está Wander Franco. Eh, esa fue la primera selección en el draft de Lidón este año por el equipo de gigantes del Cibao. Es el jugador, el principal prospecto del béisbol. Solamente jugará un mes. Esos prospectos solamente tienen estipulado aquí jugar un mes. Y luego entonces, pues, ya... mi, pre mi pregunta es, ¿por qué el béisbol local no se hace con jugadores locales que tengan otro nivel? No a ese nivel, porque entonces... Te, te, le traen a los fanáticos gente que lo que hace es que viene a, a que lo vean y se van un mes después y, y ya sencillo. Ahí. entonces sencillo. en cambio lo que realmente hacen el juego son los peloteros que no tienen esos compromisos lo que pues, sucede es que República Dominicana todavía no cuenta con una <tose> liga independiente que trabaje todo el, con una liga independiente que trabaje todo el verano una liga de verano de verdad que, que en verdad tenga un, una duración que en invierno podamos verlo también aquí con la franquicia pero nosotros tenemos edición. la mitad de los jugadores de grandes ligas son dominicanos, yo lo que pienso es si, si, ha, si eso es posible, ¿Por qué no es posible ir creando una masa de jugadores locales que pueda eh, participar es un asunto del... de comercialización Amado. la liga de verano eh, tiene ya, que tiene ya 12 años eh, que se lanzó en el 2008 eh, perdón, el 11. segundo lanzamiento el segundo lanzamiento que... pero se ha quedado esperando la mano amiga de la liga dominicana de béisbol para que pueda regentear y pueda hacerla más sostenible, para Tony. que sea un torneo más duradero. ¿Cuál es la fecha establecida para los Juegos? La fecha establecida octubre, octubre 12. Octubre 12, el mes sí. que viene. Día de las Razas. Ahora ¿No? mismo. Hoy. Ahora. Hoy. ¿La, la, próxima sí. oh. en en la próxima semana. Estamos en octubre. La próxima semana. De mañana.